¿Qué tal gente de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal Bueno en esta ocasión les traigo un video muy importante que es eliminar la cuenta de Google de Samsung J8 Como ustedes pueden ver yo tengo acá un dispositivo bloqueado por cuenta La cual ya he probado con varios métodos pues si ninguno me ha funcionado Bueno como primer punto hay que tenerlos conectados a una red Wi-Fi En este caso yo me voy a conectar a mi red yo me voy a conectar a mi red Wi-Fi como le estaba diciendo entonces vamos a esperar ya una vez que estemos conectado ahí vamos a dar en siguiente vamos a esperar entonces que nos cargue las actualizaciones este es un nuevo método para todas las personas que realmente lo necesitan pues este es un buen aporte para ustedes ya que este video, pues este dispositivo, perdón, está en Android 10. No hemos podido eliminar la cuenta con varios métodos, pero yo he descubrido un nuevo método que les tengo acá para ustedes. Voy a esperar entonces un momento que se nos actualice eso. Y si nos vamos a dar cuenta, como lo hemos formateado, nos va a llevar nuevamente a poner patrón o clave. Yo lo daré acá a usar cuenta. Me voy a ubicar en ese punto, entonces. Ya una vez que ya estemos en este punto Yo voy a dejar mi dispositivo a un costado Y voy a coger la PC Entonces ¿qué les voy a dejar en la PC Yo les voy a dejar un programita para que ustedes puedan descargar En la descripción del video El programita se llama Samsung FRP 2020 Lo vamos a extraer Yo lo tengo descargado, tengo escritorio Yo les dejaré en la descripción para que ustedes puedan descargar Lo voy a extraer a este programa Entonces lo voy a dar en extraer y me va a arrojar una carpeta como ustedes pueden ver en la parte de acá y voy a abrir esa carpeta y voy a ejecutar esta opción que dice Samsung FRP como administrador o lo voy a abrir más claro entonces vamos a esperar a que se abra una vez que ya se ha abierto pues el programa ya vamos a cerrar las otras pestañas lo que es Google Chrome vamos a cerrar también esta opción y vamos a tener solamente esa opción acá en la pantalla ¿Qué vamos a hacer? Como ya estoy conectado a una red WiFi y está donde nosotros deseamos el teléfono Voy a conectar mi cable USB desde la computadora hacia mi teléfono Entonces, una vez que esté conectado lo daremos acá en la opción donde dice Samsung FRP Bypass O Bypass FRP, a ver, vamos a ver el mitad más acá Ya, Ya, como lo estaba diciendo vamos a dar en esta opción Banco frp dice que tenemos conectado una red, lo vamos a dar que sí y vamos a esperar un momento nada más y en cuanto se produzca ya el eso vas a dar donde dice ver acá en el teléfono y obviamente pues te va a llevar a Google Chrome qué vamos a hacer ya acá vamos a dejar entonces el programita yo voy a desconectar ya el cable USB y me voy a ubicar en el teléfono en esta parte vamos a hacer lo siguiente Entonces gente como les estaba diciendo Ya estamos en Google Chrome Vamos a desactivar esta opción Va a dar siguiente y no gracias Bueno ya vamos a estar acá pues nos va a cargar obviamente Google Chrome Vamos a dar en la parte de arriba en el buscador Y vamos a buscar la opción que dice Galaxy Apps. Vamos en la parte de arriba nos dice Galaxy Apps, entonces Y vamos a esperar que nos cargue Vamos a buscar la página de Samsung, entonces estando en esta parte, a ver, la parte de acá dice Samsung, entonces seleccionamos esa opción y como tú puedes ver se nos va a cargar la página de Samsung, entonces vamos a ver donde dice pruébalo ahora o prueba ahora y automáticamente te va a abrir la opción de lo que es Samsung. Las, por los, la información legal vas a dar en acepto nada más esperas un momento le das a actualizar aceptar aceptas y esperas entonces que se descargue la actualización de lo que es Galaxy Store voy a esperar entonces que se actualice esto se actualice de acuerdo a internet como tú puedes ver va a empezar la descarga ya nuevamente Vas a esperar, vas a tener paciencia en este punto Para que termine de actualizarse Bueno una vez ya pues que se haya descargado la actualización Vamos a dar, vamos a anuncio y lo vamos a dar en prueba ahora Entonces vamos a esperar un momentico ya una vez estando acá en la tienda de Galaxy Store vas a buscar arriba lo que es Launcher. Launcher. Entonces y lo das en buscar te aparecerá varias opciones pero vas a seleccionar la parte de acá donde dice Bell Launcher. Entonces vas a seleccionar ese Launcher para poder instalar. Ya una vez estando en este punto lo darás en instalar. Pero ojo, acá hay un dato muy importante, hay que tener una cuenta de lo que es Samsung. Esta viene a ser una cuenta Samsung Acon. Puedes crearte en tu PC, aparte, o puedes ya también tenerlo. Yo ya lo tengo, por ejemplo, creada. Solamente lo voy a ingresar. Para que así no perdamos mucho tiempo. En este punto vamos a colocar la contraseña. Una vez que inicies sesión pues va a empezar a descargarte lo que es el launcher en la parte de abajo Vas a poner tu correo y tu contraseña Y en cuanto sea descargado lo vas a dar en abrir Te llevará pues a, al teléfono, vas a dar en los cuadraditos en la parte de abajo Y irás a ajustes Una vez que te ajustes buscará la opción datos biométricos de seguridad Darás en la opción donde dice carpeta segura vamos a seleccionar entonces esta opción lo vas a dar a acepto acá es donde también te va a pedir la contraseña de tu cuenta lo que es Samsung Account y vas a colocarla una vez que ya coloquen la contraseña darán a aceptar y van a esperar entonces que se cree la carpeta segura vamos a esperar un momento nada más que se te cree este lo que es carpeta segura para continuar con los pasos en este caso, como tú puedes ver, ya se nos ha creado. Ahora daremos donde dice patrón. Pero el, yo voy a dar acá donde dice pin, entonces y lo voy a dar en siguiente. Vamos a colocar entonces un pin que nos recordemos: 1, 2, 3, 4, 5. Continuar: 2, 3, 4, 5. Aceptar. Una vez que coloques ya este pin, entonces darás acá en los tres puntos en la parte de arriba. Y lo darás donde dice ajustes. Acá en tipo de bloqueo, darás y te va a pedir el pin. Entonces vas a colocar nuevamente 1, 2, 3, 4, 5. Siguiente, y ahora lo vamos a dar donde dice huellas digitales. Te vas a dar en continuar. Aquí lo vamos a poner el pin nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, continuar 1, 2, 3, 4, 5, aceptar una vez que ya estemos ahí vamos a dejar de lado eso que dice escanear huella y lo vamos a dar donde dice la opción más ajustes y lo vamos a poner acá la opción desinstalar lo vamos a dar en desinstalar entonces el teléfono en este punto ya se nos redirigirá al inicio y ya vamos a poder, poder avanzar los pasos ya la cuenta en este caso ya se borraría porque lo hemos colocado un pin damos siguiente omitir, siguiente siguiente y vamos a esperar nada más y nada menos que nos compruebe la información acá te va a pedir el pin, lo vas a colocar 1, 2, 3, 4, 5, siguiente Obviamente ya no te pidió el patrón que estaba colocado ni la cuenta Como tú puedes ver ya no tiene cuenta, vas a dar en omitir Y eso ya sería todo el proceso en lo que es Samsung J8 con Android 10 En este caso vamos a desmarcar estas opciones para poder avanzar más el video no Vamos a esperar y estaría todo listo entonces ojo un dato muy importante hay que desinstalar las aplicaciones perdón hay que desinstalar el patrón que hemos colocado o la clave en este caso si tú el teléfono lo vas a bloquear lo vas a desbloquear te va a pedir el código pin entonces tienes que colocarlo pero ya para que no tengas problemas es mejor que tú lo vayas a ajustes y elimines esa clave bueno eso fue todo espero que les haya gustado el video no olviden de suscribirse a mi canal y darle like, nos vemos en un próximo video.